¿Te ha pasado alguna vez que tratas de emitir un documento tributario y no puedes hacerlo porque el no te dice que no está autorizado? Bueno, puede ser por varias cosas, ¿ya? Eh, puede ser por ejemplo porque te falta la certificación del documento, pero también puede ser porque el documento no lo tienes permitido por tu actividad económica. Entonces, si estás en esta situación o has estado en esta situación y quieres entender un poco más cómo funciona, quédate en este podcast que lo vamos a ver. Soy Esteban y estoy nuevamente junto a Catalina, que nos trae un problema que tiene que ver con lo que estábamos mencionando recién, que es qué hacer cuando no tengo autorizado un documento tributario en impuestos internos. Ya esta semana se contactó con, con el área de atención al cliente, eh, Tomás, donde él solicitaba de que a la empresa se le habilitaran eh, facturas afecta. Ya, él solamente tenía factura exenta habilitada en LibreDT. El punto es de que eh, cuando, cuando un cliente habla eh, mediante un ticket de soporte o, o mediante chat, solicitando que se le habilite un documento no es llegar y ingresar a la plataforma impuesto interno y solicitar un, un archivo de folio. O sea, hay casos y precisamente este fue el caso donde el cliente lo que, lo que realmente se hizo en atención al cliente fue revisar las actividades que tenía registrada la empresa. Dentro de las actividades nos percatamos que solamente tenía actividad exenta. Por lo tanto, si quería habilitar eh, documentos de afecto, tenía que registrar una actividad afecta para la empresa. Una parte de inscribir la actividad económica de la empresa, pero también hay que hacer el proceso de certificación de documentos tributarios. Ese proceso, eh, que lo vamos a explicar de ahí en el podcast, yo lo tengo claro porque yo lo tuve que hacer muchas veces. Pero la parte de inscripción de los documentos tributarios, o sea, perdón, la inscripción de la actividad económica, esa se hace una sola vez. Y al menos yo en mi caso, yo nunca he tenido que inscribir actividad económica adicional. Entonces, ni me acuerdo cómo se hacía esa cuestión. Ya, mira, es que el, el proceso de inscripción, eh, se, primero que todo, eh, producto de la pandemia, eh, hubieron muchos procesos que se tenían que realizar directamente en la oficina de impuesto interno. Y producto de la pandemia se digitalizaron algunos, a, algunos trámites, entre esos la inscripción de una nueva actividad económica para la empresa. Entonces, la, si, si yo como empresa quiero registrar una nueva actividad económica, yo lo puedo hacer directamente en la plataforma de impuesto interno. Aunque de todas formas igual nosotros siempre sugerimos que estas acciones las realicen en conjunto con el contador. ¿Por qué realizarla con el contador? Porque no es lo mismo tú realizar esa acción una vez por tu empresa. Que en cambio el contador al tener varios clientes puede realizar esa acción varias veces. Entonces eh, ya sabe más o menos cuáles son los, los documentos cómo, o cómo va a ser realmente el proceso. Ya, pero a, a, a ver, entonces si yo tengo una empresa y necesito registrar una actividad, me meto en impuesto interno, pongo registrar y estoy listo. O sea, ¿con eso termina? No. No, no, no No es tan fácil. No, no es tan fácil. <ríe> a ver, ¿cómo entonces? Por, por eso también se está sugiriendo que lo realicen con el contador. Eh, ¿Por qué? Porque mira, la, la, la inscripción de una actividad económica consta de ingresar a impuesto interno. Es, es una etapa, es un proceso, literal es un proceso. Entonces, primero ingresar a impuesto interno, eh, inscribir la, la actividad económica para mi empresa y después de eso impuesto interno tiene que revisar esa inscripción. ¿Ya? Y en esa inscripción, después de impuesto impuestos internos, te va a responder con un correo donde te va a pedir que de cierta forma, un nuevo proceso que se llama verificación de actividad. Ya esa, esa verificación de actividad yo sí la conozco bastante, porque esa me tocó hacerla varias veces. Me tocó hacerla porque al principio la hacía mal, porque al principio colocaba mal la dirección. Cuando me cambié, creo que lo conté en otro podcast. Entonces, bueno, quizás tú tienes una explicación un poco más formal, pero la verificación de actividad para mí básicamente es demostrar al impuesto interno que voy a hacer lo que digo que voy a hacer. De alguna forma. Ya, es que ese de alguna forma está establecido eh, en impuesto interno. O sea, impuesto interno a mí me va a informar de que recepcionó la solicitud por la, la inscripción de esta nueva actividad en mi empresa. Pero impuesto interno va a decir ya, para acreditar y, y de cierta forma yo como contribuyente comprobar ante impuesto interno de que la actividad que voy a realizar es me va a pedir facturas de compra o me va a pedir imágenes del lugar donde yo voy a desarrollar esta nueva actividad. O sea, no es llegar y que listo, voy a inscribir la actividad y impuesto interno al tiro me va a decir que sí, no. Pero yo estoy no. seguro que hablamos de este tema en otro podcast. Casi seguro que hay un podcast de actividad económica. De hecho, yo me acuerdo que en, en, en ese podcast que hablamos de verificación de actividad, incluso explicamos qué era lo que pasaba si no se hacía. Ahora, en este caso, aterri aterrizalo o aterrizémoslo a qué pasa si no hago la verificación de actividad o qué pasa si no hago esta verificación de actividad económica o esta inscripción de actividad económica con respecto al documento que quiero emitir. O sea, impuesto interno no me va a dejar emitir en algún momento o no me va a dejar nunca si es que yo no hago esta verificación de actividad. Ya, si es que mira, la verificación de actividad se puede presentar eh, no solamente cuando yo estoy inscribiendo una actividad económica, ¿Ya? sino que también puede ser eh, por ejemplo si yo estoy solicitando folios impuesto interno en la plataforma de impuesto interno me puede decir me, me puede bloquear lo que es la solicitud de folios por el hecho de que no he realizado la verificación de actividad ya entonces una de las cosas que pueden pasar es que se me bloquee al, al tratar de, de solicitar folios ahora si estoy en el proceso de, de, de certificación también me va a pasar lo mismo o sea cuando yo vaya a descargar un, un, un archivo de folios para comenzar a hacer este proceso de certificación, impuesto interno me va a bloquear y, y no voy a poder avanzar con ese proceso. Proceso que es necesario para hacer la habilitación del documento afecto en esa empresa que no lo tenía pre pre previamente. Sí, sí, porque eh, la, no basta con inscribir. O sea, es la inscripción, después la verificación de activa y después viene el proceso de inscripción. Esas son las tres etapas. Eh, miento, después de la tercera etapa viene la habilitación del documento, entonces en realidad son cuatro etapas por las que tengo que pasar para recién ahí decir listo, puedo emitir una factura afecta, por ejemplo en este caso, en el de Tomás yo me estoy acordando de un caso por ejemplo que pasó con agua potable que tenían algo parecido, que ellos necesitaban vender, bueno cobrar los servicios de agua potable que eran eh, exentos y por algún motivo también tenían documentos de afecto o querían documentos de afecto, no me acuerdo si querían o no. Y el tema es que había un atado con la, con la verificación ahí de la actividad, parece. Entonces yo no me acuerdo si tú no te acuerdas muy bien un poquito de, de ese caso. Recuerdo que habían algunas aguas potables en las que solicitaron habilitar documentos de afectos, pero el motivo por el cual lo solicitaron no lo recuerdo. No. Pero al final creo que la resolución fue, era como no lo necesitan. o sea, De hecho, o acá sea, terminaron sacando la actividad. Porque al final, claro, el, el, el proceso de certificación no lo dejaba avanzar, con la certificación, ah, claro, sí si sí, es sí, que sí. no tenían los documentos de afecto y para eso necesitaban la verificación de actividad. Sí, sí, sí, sí. Mira, lo que pasó fue que al principio los comités tenían actividad afecta y exenta. Mm. Entonces, al tener una actividad afecta, eh, podía y al tener una actividad afecta y no haber hecho la verificación de actividad, es decir, no haber comprobado que realmente necesitaban la actividad afecta. Después, cuando nos encontramos la tercera etapa de certificación, donde donde hay se habilitaba el documento para la empresa, ahí estaba el problema. Porque al principio tenía la actividad afecta. Entonces, ¿qué era lo que nosotros les sugeríamos que realizaran? En realidad, era que eliminaran la actividad afecta, dejaran solamente la actividad exenta y así nosotros podíamos continuar con el proceso normal. ¿Por qué? Porque la verificación de actividad se solicita solamente cuando están inscribiendo una actividad afecta. Ok, y, y respecto a este proceso de certificación que ha salido, que esto es, el, es como lo, lo que se escapa un poquito de lo del del podcast anterior que hicimos de verificación de actividad y que tiene más que ver con esta habilitación Ese proceso, por ejemplo, si yo tengo, eh, no sé, ya, tengo, ya, ya soy empresa exenta, estoy funcionando, llego operando y necesito agregar facturas afectas, ¿tengo que pasar por todo el proceso de certificación o puedo solamente certificar ese set afecto, por ejemplo? Ya, es que ahí va, va, va a depender. O sea, en, en este caso no estamos centrando netamente en las empresas que eh, quieren emitir desde un software de mercado, pero en un principio emiten desde impuesto interno. Cuando emiten el impuesto interno y después quieren pasar a emitir desde un software de mercado, ahí sí o sí tienen que pasar por un proceso de certificación que, que es todo este proceso de certificación largo, ya que consta de cuatro etapas, es decir, el set de prueba, después el set de simulación, el, perdón, la etapa de simulación, la etapa de intercambio y la última etapa que es la de muestra impresa. Esas cuatro etapas corresponden a lo que es el proceso de certificación. Cuando la empresa emite desde el impuesto interno y pasan un proceso de certificación, pasan por las cuatro etapas. Diferente es si la empresa ya está en un software de facturación y quiere habilitar un documento. Ahí no es necesario pasar por las cuatro etapas. Solamente tendrían que pasar por la etapa de eh, habilitar ese documento. Es documento sí. Claro. Eh, ahora, LibreDT en este caso ofrece eh, dos servicios. ¿ya? Un servicio es el de... Eh, proceso de certificación, que el proceso de certificación es cuando nosotros le decimos al cliente, si usted no quiere realizar el proceso de certificación, no quiere pasar por estas cuatro etapas, nosotros podemos certificar a la empresa. Ya le pedimos los datos eh, de la empresa, del representante legal o de un usuario autorizado y ahí nosotros realizamos todo el proceso de certificación hasta eh, cuando tiene que eh, realizar la declaración. Ya la declaración es el proceso final, es decir, si yo realizo esa declaración, la empresa automáticamente deja de emitir con impuesto interno y comienza a emitir con un software de mercado. El otro servicio que ofrece LibreDTE es el de herramientas de certificación. La, la, la, este servicio de herramientas de certificación no es lo mismo que el proceso de certificación, ya que el proceso de certificación lo realizamos nosotros, pero el de herramientas de certificación lo realiza el cliente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el servicio de herramientas de certificación, eh, LibreDTE de cierta forma lo que hace es que le pasa una página al cliente, es decir, a quien está realizando la, la solicitud de este servicio para que realice la certificación con documentación o videos tutoriales que hay. Pero la, en, en, la, en, la, en el segundo servicio, el de herramienta de certificación, no o sea, lo que da atención al cliente, no realiza la certificación ni se mete en ese proceso para el cliente. Y otra ventaja que tiene también este servicio es que eh, yo... O sea, el servicio se me habilita durante un mes, entonces yo durante un mes tengo la posibilidad de certificar una, dos, tres o las empresas que quiera, pero en ese plazo, es decir, solamente en el plazo que yo tenga habilitada la página para eh, pasar por esas cuatro etapas. Bueno, entonces, en resumen, si tengo una empresa exenta que quiere empezar a emitir documentos afectos, lo primero que tengo que chequear es que tenga actividad económica sí. afecta. Y en segundo lugar, tengo que pasar por este proceso de certificación que tú acabas de explicar, que tiene eventualmente estas cuatro etapas, si es que me vengo de portal y PYME, o pueden ser menos etapas si es que ya estoy certificado sí. con algún software de mercado. Bueno, ese ha sido el podcast de hoy día, un poquito más corto, asociado un poco a lo que hemos visto antes, que era lo de eh, verificación de actividad económica. Pero recuerden, insisto, lo importante y lo que decía Catalina, o sea, lo importante es que si ustedes van a ocupar algún documento, se aseguren principalmente que ese documento tenga relación con la actividad económica que ustedes pueden hacer. El Impuesto no los va a dejar utilizar un documento para el cual no tiene una actividad económica social. Y recuerda que si está interesado en este tipo de contenido, suscríbete al canal de YouTube, activa la sí. campanita y nos vemos en el siguiente podcast.